Oh, my God. preparadas? Ariel tú? Dicido no, carnal <risa> A ver a ver qué pasó? <risa> acércate viejo, acércate puñetas en el baño chile por chile por ¿Listos? ¿Preparados compañeros? Tu cola Sí, estoy listo ah, Eso bueno. para ayudarte en ese gran proyecto Nacen compañeros Los videos que, que yo sé que quieres ganar mucha la Yo sí, sé que al lo vas a lograr güey, Con mucho esfuerzo, sí. mucha dedicación Y me vas a quitarle sí. la pobreza <risa> Amigos, me toca la... su inocencia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Estoy desesperando. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Va a tener, güey. ¡Cállate! ¡Cállate, tonto! ¿Ah, sí? <risa> <risa> ¿Eres tonto algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. <risa> I don't know.